Eh, muchachos? ¿Cómo vamos? Yo soy Marlon de... De... desafío. De... De restrepo, más bien. Entonces, que vamos a hacer hoy? Un recorrido que me va a llevar por allá hasta la frontera con un pueblo acá en Antioquia que se llama Erickonia. Y vamos a pasar por San Antonio de Prado, un premio de montaña. Después otro premio de montaña que se llama el Chuscal. Vamos a ir alrededor de 25 kilómetros. Esto es running, Esto es Marlon 2H running. Y acompáñenme en este recorrido. Ahí les vamos diciendo unas cositas técnicas y, y cositas que, que tienen que ir sabiendo de, de esto, de las pasadas largas con premios de montaña. ¡Go! Bueno, estamos eh, para hacer un recorrido a un nivel de altura de 1.400 metros sobre el nivel del mar y vamos a irnos a subir a 2.300 metros sobre el nivel del mar. Mm, temperatura muy fría, tenemos que irnos bien abrigados, pero ya ahorita que el cuerpo entra en calor, pues nos podemos como quitar la chaqueta y eso. ¿Qué es lo más recomendable para estos casos? Calentar bien, estar bien hidratados, pero no ya del día anterior. Si el día anterior no se hidrató, entonces es difícil que puedas llegar a hacer una pasada de este nivel eh, con 30 kilómetros. Es como un pequeño clipcito ahí que, que les doy. Entonces vamos a calentar y acompáñenme en este recorrido hasta la frontera con el Heliconia, en Antioquia. Bueno, arrancamos hoy. Go ¡Menchuscal! Bueno, vamos ya al primer premio de montaña, 2000 metros de altura, llegamos a la zona de San Antonio de Prado, en Antioquia, vamos a tener un terreno aquí planito un momentico para tomar aire y vamos a subir a 2300 metros a una zona que se llama el Chuscal y ahí ya cogemos la vía a Iconia, creo, no sé, entonces es el segundo premio de montaña hidratados cada 5 kilómetros tomando el gel. Bueno, toca, toca. Mucho cuidado con eso. No nos podemos quedar sin nada que toma, No nos podemos quedar sin ingerir. que come porque en su vida mucho desgaste. Y, fíjame, acompañándome en este reto hasta la frontera de mi pueblo de Liconia. Qué bonito esto hombre, ¿eh? a 2200 metros de altura mira, todos los pinos, qué bonito esto. El segundo premio de montaña vamos a durar 350 metros sobre el nivel del mar segundo premio de montaña sigue Liconia vamos a darle un pedacito a ver al dónde. En... no somos capaz, nunca he venido por era... no si sé es baja, que era en baja. no sabemos, no tenemos idea pero está? ¿Cómo Ah, sí se sí, ¡Saluda, hola! hola! ¿Qué pasa, papi! bajando uno, viene bajando a tres. Vamos a bajar a tres treinta, tres veinticinco, para que vean que sin perder la forma, sin utilizar los frenos. corrido con dos premios de montaña, uno a 2.000 de altura en San Antonio de Prado. Después subimos al alto del Chuscal a 2.300 y punta y de ahí cogimos hacia Liconia, bajando, bajando, bajando, no muy, no muy pendiente, pero sí bajando, bajando. Nos venimos rápido hasta una travesía de 32 kilómetros, primer consejo. Mucha comida, o sea, mucho líquido, mucho hidratante. Yo me tomé dos tarros de hidratante y que me preparan los muchachos cuando me acabo. Eh, los geles, muy importante muchachos, la comida para no llegar deshidratados a esta altura Cierto, hice dos horas. Hice dos horas 40 minutos. Dos horas 40 minutos desde Medellín a Liconia eh, Ya el doble ya se sentó en el carro. Entonces ya me tocó a mí. ¿Qué más? No nada. Ahora estirar, porque son bastantes kilómetros con los premios de montaña. Entonces, un en estiramiento y nos tomamos un cafecito con pan en esta travesía de Liconia. Eh, runner, gracias por acompañarme. Nada, sigo entrenando. Mejor entrenar. Carreras todavía no. Carreras no, no me hable de carreras. Hábleme de entrenamientos, de subir los niveles de subir sus mitocondrias, que sean un millón más de mitocondrias en su organismo para que tenga salud, para que tenga bienestar y para que cuando llegue a las carreras lo podamos hacer bien. Entonces, entrenar. Estoy enamorado de entrenar primero. Un abrazo, yo soy Marlon Desafío y se les quiere.